La Biblioteca del Congreso Nacional presenta... 109 parlamentarias. Hoy... Ana Rodríguez Rodríguez. Su fuerte vocación por las comunas que representaba, Linares, Loncomilla y Parral, llevaron a la diputada por el Partido Demócrata Cristiano, en el periodo 1961 a 1965, a expresar enérgicos argumentos en el Hemiciclo. ¡Qué gran lección recibió el país! Al momento de describir los problemas que afectaban a sus habitantes. Así también, no dudar en mostrar admiración por quienes, como ella, buscaban construir un país más justo. En su dignidad humana al Concierto Ciudadano. Qué gran lección recibió el país al quedar demostrado que con buena voluntad e inspirándose en la justicia social y el bien de la comunidad, se puede hacer una gran obra en favor de los humildes al incorporarlos en su dignidad humana al Concierto Ciudadano. sesión de sala del 18 de diciembre de 1962, al homenajear a Juana Aguirre, esposa del presidente Pedro Aguirre Cerda. Su interés por la educación, cultura, derechos de las mujeres, vivienda e infancia la motivaron a integrar la Comisión Permanente de Economía y Comercio y ser diputada reemplazante, de agricultura y colonización, además de focalizar su trabajo legislativo en iniciativas legales que buscaban resolver las diversas problemáticas relacionadas con esas áreas. En el ámbito económico, presentó una innovadora moción destinada a mejorar la regulación de las cooperativas campesinas, simplificando su constitución y fomentando su desarrollo. ...al facilitar el acceso a la asesoría técnica y al financiamiento. En materia de derechos de los niños y las niñas... ...también dejó su impronta y legado... ...al elaborar, junto a otros diputados y a las diputadas... ...Inés Enríquez, Julieta Campuzano y Graciela Lacoste... ...un proyecto de ley de protección de menores... ...que creó el Consejo Nacional de Menores. Antecesor del actual Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia. Si quieres conocer más detalles de la labor de esta diputada en el Congreso, puedes descargar el libro de las 109 parlamentarias en www.bcn.cl slash 109 parlamentarias. 109 parlamentarias Es un podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional.